Ahora en A La Tarde, ¡exclusivo! Se reavivó la guerra. Entre Moria y Georgina. Declaraciones explosivas. Se estrena Brujas con Moria Kazan. ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque es un clásico que les va brutal y que llenan. ¿Y a saberla? No. ¿Y a saberla? No. No es porque no estoy, porque estoy con esa señora no me hablo. No es porque no con esa señora no me hablo. Cuneo, rencores y escándalo. Todos los detalles a continuación Bueno, muy bien eh, Sí, sí, Lucas No, Cari, si querés que recordemos un poquitito el inicio brevemente del encono entre, entre Moria este, y Georgina nunca fueron grandes amigas pero sí compañeras de trabajo incluso en esta casa en América hicieron una ficción juntas que eran varias mujeres no recuerdo exactamente el nombre pero había sido un éxito Bueno, primeramente Sofía Gala niña aún, no la mayor de edad va al programa de Georgina Barbarrosa y Georgina en, en Azul Televisión creo que era La indaga sobre la separación de Badalá Entre Badalá y, mí, y, y Moria Y la pone un poco eh, como en una situación Donde tenía que responder algo que Moria consideró que no era una pregunta Para hacerle a una niña que Ajá. no era adulta Eso por claro. un lado Después Moria también habla de Vasco El marido de Georgina Exactamente, Débora, ¿cómo continúa? Y ese fue el, el, el problema principal Que no le perdonó nunca Georgina eh, el, Lo que opinó Moria Eran después. amigas o no? Yo no sé si eran no. amigas Porque Moria siempre habla que no tiene amigas en el medio Más que mm. allá de Zeta, su amiga de toda sí. la vida Ella dice que en el medio tiene buenas conocidas Pero no tiene amigas Pero tenían una buena relación Como dice Lucas, eh, las primeras diferencias Tenían que ver con lo que pasó con Sofía Gala era muy chica y consideró que no era una pregunta adecuada Para una chiquita Y después esto que, que cuenta Lucas con respecto al Vasco Pero hace rato que vienen Estas diferencias cada vez más marcadas Y Georgina vive diciendo Ni la nombra porque Moria tiene un pico mucho esa más señora, picante, ¿no? Le dice a esta señora, la, la ningunea bastante. Moria es mucho más contundente. Moria vomita cuando le nombra, viste que Moria, hace Moria, ese Moria, acting. Eh, Pero es un tiempo había es áspero, ¿eh? Es áspero verlas. No, hay un pacto de no agresión. Hay un pacto hace un de no agresión. Ninguna de las dos habla del lado otra y por lo tanto, nada, conviven en un medio, cada una trabajando Pero uno cuando en va espacios hablar con... distintos. Pero cuando cuando habla con Georgina te das cuenta que tiene como. Un... Sí, enojada. No Morias como que. Claro, sí, sí. claro. Sí. Le quiero preguntar a Matías Vázquez, que fue justamente quien le hizo la nota a Georgina, ¿cómo, cómo la vio, cómo la sintió, cómo la escuchaste, Mati? ¿Qué haces, Cari? Bueno, yo a Georgina la verdad la sentí con angustia cuando le preguntas de Moria. Mira, angustia. Eh, primero se cansa por un lado, pero después se angustia. Creo que se le viene a la memoria toda la pelea que tuvo. Y ella la trata como la cenoria. Y tengo entradas. Ah. Y tengo entradas. Y te voy a contar algo que pasó, Cari. Contanos, sí. Como todos sabemos, hoy se estrena Brujas. Vine a buscar. Entradas de prensa y dije, ¿me das una para la señorita Georgina Barbarosa? Ah, y y mira lo que me dieron. Mirá. Vacía la entrada, Ay, pelada, no. pelada. No no la quieren en el teatro, no la quieren en el teatro. Yo te digo que también es persona lograta no Georgina acá. ¿eh? Claro, si le preguntás, eh, eh, Mati, si le preguntás a, a Moria, che, dice Georgina que no va a ir a verte, ella te va a decir... Lo que me importa, me, me sí. dices, estoy teflonada, cornalito. Total. Le va a empezar a decir todo eso, no venga, nadie te quiere. No, no, no, no. Ninguna se queda en el molde. <risas> Mati, te propongo que veamos la nota que le hiciste a Georgina Barbarosa y bueno, y escuchar este en profundidad de lo que ella dijo. La vemos. Y escándalo. Todos los detalles. Ahora en a la tarde. Exclusivo. Se reavivó la guerra. No, no es porque no estoy, porque estoy con esa señora no me hablo. No es porque con esa señora no me hablo. Ya la vi en su momento y es una super obra. Qué lástima un que... elenco maravilloso. Sí. Basta, no voy a hablar de esa señora. No, no, no, pero. No pero me hables. No, no, no voy a hablar. Pero la hora a la hora sí le iría a saber. Si no tuviera Moria. Pero la hora a la hora sí le iría a saber. Si no tuviera Moria. Por supuesto. Creo que este año 2023 estaría bueno que se pueda gestar un vínculo bueno. No, no basta, no basta. Bueno, ahí está. Eh, es la segunda, eh, es la segunda figura consecutivamente en nuestros programas que decide no hablar. Fíjate, bueno, ayer hablábamos con Facundo Arana y dijo, no, yo ya, ya está, digamos. Claro. Para mí el tema estaba cerrado. Bueno, acá Georgina sí. dice, yo no voy a hablar Marín, del tema. Mira, eh, hasta hace un tiempo, si vos preguntabas de, por, por el lado de Moria, de sentarse a tomar un café y qué sé si yo. Moria, como dijo Débora, perdona, es como un poquitito más flexible sí. en eso. Pero Georgina, de verdad, de verdad, de verdad jamás, O sea, puede pasar, ¿no? Pero ella está convencida de que no tiene nada que hablar con Moria y que no hay nada que remediar porque se refirió al padre de sus hijos. Eso es lo que ella siente. Por ahí Moria también está muy ofendida por lo otro, que tiene sus motivos porque siente que metió a la hija menor de edad en un brete que no le correspondía, ¿no? Prescribió ¿no? En ese momento, no, porque en ese momento Sofía estaba haciendo una obra con Fernando Peña, que hacía su primer desnudo en, en el escenario, empezaba como actriz y por eso la invita con la excusa de actriz Pero yo y que la lo... puñalada por la espalda para Morya sí prescribió. Para claro, chocina, sí. No. Sí. no, a ver, perdón. Para de ahora, Moria, Moria, yo creo que si hubiera prescripto miento. al preguntarle a Moria no hubiese hecho el gesto de tengo ganas de vomitar o no. Moria la amamos porque nos da de comer siempre. Pero el, obvio que la amamos. No, no, no, no, no, no. No es una mujer que guarde rencores suelta, se suelta. Pero si vos querés soltar, Ponés un paño frío. Pero ya si lo, lo puso, vos no eh. querés. Moria intentó, eh. Moria sí. Intentó en alguna cosa Calmó, no tengo problemas, ya pasó, nos han pasado cosas las dos y del otro lado vino de nuevo el, el fustazo, entonces... Estaba es pensando, que... digo, eh, este comentario es para quedar mal con las dos que me van a odiar, no. pero digo, qué buen rubro también son, teatralmente, una historia potente de dos hermanas que no se llevan demasiado bien, juntar a Moria y a Georgina, charla mediante, que saquen sí. este problema... Ojo, que teatralmente hay un negocio ahí. ¿Sabes qué es parecido Bremer, al caso? Bremer, de periodista productor teatral. Dani, oh. Es exactamente calcado el caso entre Nazarena Vélez y Carmen Marvieri. Carmen Mira. puso paño frío y dijo que se sentaría a tomar... Recordemos que lo que pasaron ellas sí, bueno. fue por sus hijos. Fue algo grave, hubo denuncias. Sí. Recuerda a la gente. Pero Nazarena categóricamente dijo que... No le interesa arreglar nada, que le vaya bien, que haga su vida, pero no le interesa... ¿Qué afán que o afán sea, que Hagamos un rubro de cuatro, las cuatro juntas... Cualquier afán que tenemos de que cuando alguien está peleando lo queremos amigar y cuando está amigado lo queremos pelear. Es loquísimo. ¿Qué? Sí, de eso ¿Qué? se, ¿Qué? se ¿Qué? trata, Débora. ¿No? Escúchame, si no, no pasa quieres? eso, laburemos otra cosa. Te Dediquemos... amigas? amigas, o sea, lo queremos, nos vamos de otro, a otro rubro... Y bueno, digo sanamente, digo humanamente sano, voy a construir bien la oración, pasar página de vez en cuando. Yo ¿Qué? entiendo que hay ofensas que duelen mucho, creo que a Georgina le habrá molestado muchísimo, guardo una relación amorosa como viuda con quien fue su pareja, el claro, Vasco, sí. seguramente la habrá ofendido. Y también entiendo que Moria en la calentura de defender una hija te puede putear hasta el Papa y al día siguiente tranquilamente puede decir, che, me pasé, me equivoqué. Digo, pasaron varios años, yo creo que más de 20. ¿Sí, un montón? Sí. Podría ser esa? un momento para para pasar capítulo, Crecía. ¿no? Que te das Pero cuenta que te sí. sí, Moria nada. para mí soltó más allá de la broma y todo Moria está sí. en otra historia y la que no soltó y la que no perdona es eh, Georgina está bueno, ¿no? ¿Por dolido le sigue que... doliendo pero o sea, pasó, pasó mucho tiempo es la presencia del de... ego chicos ¿En la presencia del ego pero claro. sabes que realmente los temas que se tocaron fueron muy sensibles sí los conozco perfecto los temas son muy sensibles y no es una pelea una putea de tránsito o una pelea de guerra de vedette por así decirlo sí. que te una le dice a la otra sí la... pero son dos mujeres que podrían podrían juntarse en un café decirse todo sí. lo que tengan ganas, sí. incluso hasta ¿Tenía? insultarse ¿Sí? llegado el caso y después nada, pero, además, listo, no, darse no, un abrazo y otra sensación cosa, ya, está. Fuera de la visión del medio que es una pelea editada, porque las dos se justificaron en posiciones arraigadas, una defendiendo a su hijo y otra defendiendo eh, una enfermedad de, de del marido. Del marido. Entonces, sí. Sí. son dos situaciones delicadas, pero son situa situaciones pasadas que hoy no les da actualidad esa pelea, esa discusión, es el ego también, el pero estamos hace son hipócritas digo también es cierto ¿Cuántas veces vemos en el medio, y la traigo a Carmen con que no hay amigos en este ambiente, ¿cuántas veces vemos gente que se destroza y después se pega en un abrazo? Y dice, pero loco, gente... De bueno, ayer pero, pero, bueno, pero quizás esa, esa gente Me es como, que también que es entiende que es parte de su trabajo. Me parece que en el caso de Moria también... Por ahí le molestó en su momento, pero es como que para mí suelta Chicos, porque está... Si no, hay es una limites. carga enorme estar todo el hay... tiempo. Imagínate todas las peleas que tuvo Moria. Sí. Si termina carga... Pero o ¿sabes qué pasa? Ninguna el se, el entorno entorno se pasó mediático. el límite. Siempre dicen los artistas en este medio, en el escándalo, el límite son los hijos. Sí. Muchos lo dicen. Y en este caso, ¿nadie pasó en el límite? En este limite. caso, eh, por el lado de Georgina, considera que el límite es haber... Puesto a la luz la enfermedad de Ovasco, diciendo que total ya se sabía sí. y que realmente, públicamente, no se sabía. Eh, vamos a recordar lo que decía Moria Casanz, si les Dale. parece bien acerca de este tema, hace si algún tiempo, fíjate. Gracias, Moria, una alegría Gracias, verte. Pero te quería preguntar por el tema, vos hablaste de una persona que no querías nombrar, todos sabemos de el ida y vuelta que tuviste en su momento con Georgina Barbarosa, la nombró yo, permitime eso, sí. como para ubicar un poco al público. Es irreconciliable, sí. o sea, vos decís que esto realmente es un punto que no, no vuelve atrás? No tengo idea, pero además estoy haciendo un móvil con ustedes en la Puerta de América y me dan ganas de vomitar, por favor, roba esa moria. Ay, no. Por favor, no, adentro no, no, no, no, no. no. Ay, moria, moria, moria. Bueno, pero también a ver, Moria es fiel su estilo, es, show, es humor, claro, es, tiene un humor así yo, como muy show, especial. Bueno, ¿no? Dentro, sí. yo creo que mantener relaciones eh, con una franca enemistad es un desgaste energético insoportable. Claro. Insoportable, acá se cruzan todo el día. Necesitan un abogado. Claro, va, no, sí, bien. No, ¿tienes pero ¿tienes no, un abogado, adoro, adoro. un, momento, en un en abogado, un abogado. En la punto, de que no están siendo hipócritas, y en otro punto, yo lo que veo es que todavía, por parte más de Georgina, está muy dolorida. Sí, no lo no supera. Hay una sola persona que podría, hablábamos de la, la otra vez, ¿no? Eh, ¿Quiénes podrían por ahí acercarla? ¿Quién sería? Era? ¿Sabés ¿Quién sería el Celestino? Gasalla era? Gasalla no? ¿no? Es el señor Pepe Cibrián. Ah, mira. Pepe Cibrián Campoy se, no, se reconcilió con Chorcina. ¿Con Chorcina ¿Con se reconciliaron? Ah, sí, no? en ¿Qué? privado, se reconciliaron. Ah, no sabía que se habían reconciliado. Bien. Y Pepe, amigo de las dos, y con, con su filosofía de vida, ¿no? Uh -huh. Es el que podría, por ahí, tal vez... Bueno, no más. Coincido, yo entiendo ¿eh? el espíritu <risa> Zamoré de... de, de, de <risa> el de la Norte no opina lo Recuerdo, mismo. ¿eh? a ver, una línea de tiempo, que yo entiendo que son relaciones comerciales, si no habla de, de, de historias personales, es laburo. Cuando Moria se incorpora a Priscila, ¿Sí? Pepe, misteriosamente, deja la obra, cuando era un exitazo, sí. en el teatro sí. Lola lo, Membride. Sí, yo no sé no. cuál es el vínculo hoy, digo, de tanta amistad. ahora no, a mitad recordar. no. Vin, eh, Moria cuando estuvo conduciendo incluso lo trajo... Sí. Digo que fue un canto a la vida en el corte de la nota, <risa> pero estuvo bastante bien, digo. Bien. No son íntimos amigos, pero tampoco estaban tan enojados. Tampoco creo que sea un buen Celestino en decís? este caso. Déjame permitirme por el olfato que tuve en ese momento. Perfect. Si es un buen celestino. Quizás. Ahora, Moria y Nacha, digo, ¿cuántas cosas se dijeron? Y se acaban de juntar de nuevo, ¿viste? Y terminaron haciendo cruzadas y haciendo un laburo y hasta compartiendo jurado en lo de Tinel. Y también hay tiempos históricos del medio. Este, digo, aquellos que estamos hace un tiempo sabemos perfectamente que hubo tiempos muy sí. álgidos, sí, muy sí, intensos, sí, sí. donde la idea era siempre doblar la apuesta. Nos vamos con Mati...